Suscripción en la plataforma V999 en solo dos minutos, copiamos el link, lo pegamos en el buscador de Google, copiamos el nombre de usuario CarasBars y contraseña Pass. esto lo vamos a repetir varias veces, así que un poco de paciencia, vamos a acceder, nuevamente nos pide nombre de usuario, colocamos CarasBars y en la contraseña Pass. Le damos a acceder, ingresamos a los datos iniciales como es nombre, apellido, correo electrónico, número telefónico, inventamos una nueva clave, la confirmamos, le damos el número de afiliado, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, le damos a aceptar, recuerden que esto es una fase beta, le decimos que aceptamos que somos un afiliado de Cannot Bars International, La vamos a aceptar. Y nos va a llegar un correo de confirmación. Revisen el spam, Le damos confirmar. Y entonces, ingresamos a los demás datos personales, como es país de origen, ciudad donde nacimos, fecha de nacimiento, eh, género, estado civil. Confirmamos que no tenemos problemas con la parte de impuestos y le vamos a aceptar. Enseguida nos van a, a pedir los datos de dirección. Recuerden que todos estos datos deben coincidir con los de Caral BAST, desde el correo electrónico, nombre y la dirección por supuesto. Luego eh, nos van a pedir los datos de banco opcional, le vamos a colocar que no porque esto es una fase beta. Ya estamos inscritos en esta nueva plataforma. damos logado, así que fue todo muy fácil. Hasta pronto.